El análisis de Jorge Rial sobre la muerte de Natasha Haidt, hay una teoría de la conspiración. El conductor de intrusos dio su punto de vista sobre el fallecimiento de la mediática. Andar por los suburbios del poder siempre trae consecuencias, afirmó. Los detalles, en la nota. Luego de que se diera a conocer la trágica noticia de la muerte de Natasha Haidt, muchos periodistas y famosos lamentaron su partida en las redes. Uno de ellos fue Jorge Rial, quien escribió, Imposible no lamentar la muerte de una mujer joven y madre de dos hijos. No hay diferencias ni enojos ante el dolor de un final tan trágico. Ella creó un personaje que muchas veces disfrutábamos y otras sufríamos. Hoy solo queda pedir que descanses en paz, Natacha. Además, el periodista le dedicó la mayor parte de su programa al tratamiento del caso de la conductora. Una muerte en circunstancias lamentables, trágicas, que todavía se están investigando para saber qué pasó realmente. Los médicos constataron que su muerte fue natural, que no había signos de violencia o autodefensa, por lo que se descarta lo que en un principio muchos intentaron alimentar. Porque está esta teoría de la conspiración? Esta noticia deseada que muchos tienen, de ver detrás de ciertas muertes una especie de conspiración, comenzó el conductor al abrir intrusos, Está la teoría de la conspiración. Esta noticia deseada que muchos tienen, de ver detrás de ciertas muertes una especie de conspiración. Es conspiración? Natacha era una mujer que había armado un personaje mediático, que muchas veces disfrutábamos porque tenía locuras, y por otro lado se la sufría. A veces pasabas de estar de un lado o del otro lado del mostrador. Pero nadie podría ni festejar ni alegrarse con la muerte de una mujer de 41 años, madre de dos hijos. Era un personaje, así personalmente lo entendía yo, agregó. Un primer informe forense habla de un corazón gastado, que fue lo que más me impactó, que tenía que ver con la vida que había elegido.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 Esta cosa de necesitar que haya muertes que sirvan para decir que hay algo oculto dando vueltas. Natacha tomó la decisión personal de meterse en temas muy bravos, como el de los abusos en Independiente, que parecían muy fuertes en lo mediático. Pero cuando ibas a los expedientes en la justicia no era tanto. El andar por los suburbios del poder siempre trae consecuencias. Trae esta debilidad del argentino por la conspiración. Pensar que hay algo atrás de esto más allá de que los informes hablan de una muerte natural, finalizó el periodista. Natacha tomó la decisión personal de meterse en temas muy bravos. El andar por los suburbios del poder siempre trae consecuencias. La última visita de Natacha Haidt al estudio de intrusos había sido más que polémica.